Si Como un la garganta gota a gota se desgarra Más antes a mi lado fue fantasma Hay un requín donde antes había mis conocidos suenan en banda contraria Acorralado entre paredes pa' de caravana Rechazo la fila socialista de gente con su Mientras por la mía desarrollar no hago algo útil de verdad que me saque del saco En el que porreos y conejos mete el mago Carrijo con por mezcalis para no me creyendo ser sirenas Undigar a como Facebook y Netflix Niños que mayores con los Strike y New Mix Aprendí que los vicios no te hacen mejor Sino querer encajar en un lugar lejos De mis metas Por complacer a los demás El pequeño amigo Chila me decía No temas Es curioso como un juguete Da tanto valor Y sin ser persona Más que yo te de calor La vida me ha enseñado a Conocerme a mí mismo Cada persona es un Y al morir un sitio, Todo es un que que veces veces yo no sigo, Por eso me pregunto Cómo soy Todo es un que a veces yo no sigo. Por eso me pregunto cómo sé que existo? El tiempo ralentiza tu corazón y se hace hielo. Si se me mis rodillas, es por la carga, no por un lo templo Los no me yo controlo el tiempo, curioso. Y solo conmigo cuento En todos los aspectos me siento distinto Tal vez sea porque soy Mi propio estereotipo Tal vez porque quiero separarme del grupito Que sigue la moda de su pequeño distrito Tritón sucumbió ante mi estúpido de No sé que el don Donde nadie más duro Me da a de demonio Sí, cada uno de sus ahora presumen de lo que duerme cada uno. Tuvo tuvos mecanismos, engranajes y remaches. Hacen que placer el futuro. Mi cerebro marche en busca de nuevas ideas. En número apaches, no problema. No me dañan un helicóptero apache. Si toco tus escenas, rápido que la cabeza levantes. Cada persona es un mundo y sus piezas de arte. Fuimos dinosaurios que no Enseñaron a conocerme a mí mismo. Por es un y al morir un ciclo. Todo es un que a veces yo no sigo. Por eso me pregunto cómo sé que existo. La vida me enseñado a conocerme a mí mismo. Cada y al morir, un ciclo. Todo es un a veces yo no sigo. Por eso me pregunto cómo sé que existo. muy Yes, I'm here, yes, yes, yes,